que tal gente de youtube eh, no puedo hablar ahora porque hace rato en el pronóstico de tiempo vi que en esta semana va a estar eh, yo lo calculo que va a estar a 41 grados eso es lo más insoportable que puede ver aquí Como verán, el próximo tiempo que va a estar cuando hay un grado es muy caluroso, una tremenda ola de calor, ¿no creen? <risa> eso digo. En fin, espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal de Luigi en YouTube y nos vemos hasta la próxima